...a la DNCD, al DICAN, a la policía y al y al aparataje paramilitar en República Dominicana. Y yo digo paramilitar porque hay quienes están dentro y fuera, que cuando pasan a ser eh, puestos en retiro, están más activos en el mundo del narcotráfico. En este país hemos llegado al nivel de que un capo se atrevió aquí a amenazar jueces y fiscales, Florian Félix. que capos se han atrevido a desafiar expresidentes y emplazarlos públicamente como hizo Ernesto Quirino Paulino con Leonel y lo que destacó de Hipólito que no lo atacó porque dijo que sostenía una amistad con Hipólito y a Hipólito Mejía el que lo asciende a él a capitán dentro del ejército y la ambulancia de Quirino y la frontera era conocida para entrar y sacar drogas. tanto es así que cumplió 10 años porque nuestro sistema judicial no soporta juzgar a esos grandes capos aquí y nuestra justicia irresponsable les deja que se lo lleven a otro país porque nuestro sistema corrompido no lo soporta tanto es así que dice César el abusador que tiene un, en su poder un listado de 50 jueces y fiscales a los que le pagaba para conseguir sentencias favorables este hombre tuvo varios procesos de, contra de la ley Mató dos personas incluso y nunca cayó preso. Lo agarraron una primera vez con un cargamiento de 985 kilos de cocaína y después con 800 kilos de cocaína. En una avioneta tirada y pudo librarse de ambas cosas y de todo esto. Y uno se pregunta, ¿cómo se libra? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Por estar llevado con el poder militar y los altos mandos militares. Hay una implicación tan grande que podía llegar incluso muy lejos y entro en que el fiscal se precipitó por estas denuncias internacionales porque el FBI lo primero que le planteó y la vea que cuando hiciera el operativo y es la información que nosotros tenemos él tenía que tener seguro dónde estaba ubicado César Emilio Peralta o César el abusador pero miren qué situación más compleja y no se sabe a quién uno le va a creer. Dice Cifrido Pared Pérez, que se supone que es el hombre más informado de la inteligencia de este país, que César Emilio Peralta tiene de tres a cuatro años fuera de la localización y de este país. Escuche usted. Dice él eso Eso puede tener dos lecturas La primera que lo están encubriendo Y la segunda que puede ser verdad Yo opto por la primera de que lo están encubriendo ¿Por qué razón? No sé señor director si usted podría conseguir El video en Youtube como eso es tan famoso y reciente Cuando David Ortiz llega a la clínica Y lo tienen en la clínica En Sedimar. si es verdad que César Emilio Peralta está afuera, ¿quiénes son esos cuatro hombres armados que van saliendo, que fueron a verificar para ver si David Ortiz estaba muerto? Que la gente le pregunta, ¿cómo estaba David Ortiz? Y ellos están mudos y no responden. Y hay uno de ellos que va con un suertecito corto que se presume que César Emilio Peralta, César el abusador, que va con un suertecito para confundirse. Entonces, ¿quién le están hablando verdad o mentira? Eso está incluso en los videos que yo he publicado en YouTube, en nuestro YouTube está, en nuestro Facebook, todo lo puede buscar. Pero eso está ahí. Ese que va ahí. Dele para atrás otra vez. Y frise esa imagen de ese que va con el suetecito primero. Esos son los, los cuatro que le acompañan, el primero. Déle hacia atrás a ver si lo podemos frizar. Y ponga incluso desde el principio para que ustedes vean, cómo pongan el audio para que ustedes vean cómo a ellos le preguntan. Ese que va ahí, ese que está ahí. Ese que va ahí es él el estado de salud, ¿cómo está David? señores, ¿cómo está David? devuélvalo y fríselo con el del suerte blanco el primero, si usted puede, ahí, frícelo ahí ese que está ahí el del suerte blanco, ese que está ahí perfecto, que estamos viendo que está eso no lo ha dicho ningún medio ni nadie eso lo observé yo anoche cuando este hombre, Silvino Párez Pérez, dijo que él estaba fuera del país, cuando este hombre lo han visto en discoteca, lo han visto en resort, y él está ahí. Y dice, cuando el periodista le pregunta cómo está David Ortiz, lo que hacen ellos es que la miran mal, como que dice, coño, nos vieron. ¿Entiendes? Porque el objetivo de ellos era que si David Ortiz estaba vivo, ellos remataron antes de que llegara la policía. Por la... Como era un hombre público y el que lo llevó iba... Colocando los videos de YouTube, voy por aquí llevo a Vito, el está herido, y, y fue colocando todo eso. Se enteró rápido de la prensa y cuando él va a hacer, voy para hacer man", que llegó en siete minutos, ¿eh? chocando muchísimos carros. Eso lo salvó. Eso no lo ha observado nadie, eso lo estoy observando yo hoy aquí. Y que me digan a mí los investigadores, me gustaría que me diera la respuesta, pared Pérez, Si ese que va ahí con el suerte blanco no es César Emilio Perata, César el abusador. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Puede venir aquí. Eso lo observé yo anoche, eh, de madrugada, yo observando todo este. Y eh, elucubrando estas ideas que le he dicho a ustedes. Sígueme diciendo, escuche dónde llega esto. Sí, dígame. Pues entonces aquí, este, eh, eh, esto se jodió Pitágoras. Si esa gente estaba mintiendo y que ese señor estaba ahí. Yo estaba diciendo que es una suposición Es una suposición, y una observación que yo hago, yo puedo estar equivocado. Pero se ve Pitágoras ahí, eso es verdad, lo que tú estás diciendo por su país. Y si si ese video lo agarró, lo agarró ese periodista y ellos diciendo que estaba fuera del país y ese hombre aquí, pues entonces eh, aquí estamos jodidos, lo que hay que investigar es a ese mismo eso, que, que dijo que estaba fuera del país y meter preso a, a toda esa gente, pero aquí no se puede, porque tú sabes Pitágoras el PLD es una familia muy grande. Entre narcotraficantes políticos y ladrones son demasiado poderosos. ellos que están ligados todos con jueces y fiscales del mundo y procuradores. Aquí no jodimos, Pitágoras, Eso ¿Eh? sí es verdad. Ese señor es el abusador. Y aquí no jodimos con esto, PLD. casi gana, es una observación que yo hago. ¿eh? No puedo decir, pero estaba observando eso. Ante esta publicación que yo mismo hice En nuestro Facebook, en nuestros medios Y yo lo ponía Buenas noches Porque el encargado del DNI Dice ¿Cómo es que se monta? baja el volumen del televisor, por favor eh, Me avisa Sí, buenas noches Sí, buenas noches profesor Dígame, profesor ¿Cómo está, amigo? Muy bien. Sí, Muy bien, gracias a Dios. Sí, mira, eh, nosotros los dominicanos, ya como nos han engañado todo el tiempo, pero a uno le da pena ver el papelazo que ha estado haciendo el Procurador General de la República, que para mí es uno de los procuradores más ineptos que han habido ahí, en, en esa dirección. ¿Cómo es posible que él.? en una rueda de prensa de día al país, que tuvieron la colaboración de la DEA y el FBI. cuando estuvo el subdirector de la DEA aquí, fue a eso que él vino, y fue que dio la orden. Así el es. El problema es que entre la Procuraduría y la DNF protegieron los nueve cabecillas que, una, que dos días antes le avisaron, y por eso no atraparon ni uno en los 53 allanamientos. De manera que es un gran mentiroso. Pero además, hoy vi uno de los jefe de la DLC que tenía cinco años de seguimiento, mira, pero gran perla, y nunca se pudieron ver con él, con ellos. Es decir, que la población no tiene ningún tipo de credibilidad sobre la Procuraduría General de la República. Porque igual es. si en el caso de Odebrecht, así es, se combinaron con los delincuentes de Odebrecht, Odebrecht salió ganando y ahora está demandando el Estado porque. Tienen que pegarle por 700 millones de punta Catalina, que en un principio eran 905 millones, casi ya va por 3 mil millones de dólares. Es el peor asalto al pueblo que se ha hecho en este país. Entonces, hace un momento vi una información eh, también que el señor César es, si abusador, en términos solamente le abusador, se sabe lo que es mandaba por donde quiera y tenía cofradía con los altos funcionarios del Estado, y inclusive gran del gran sector empresarial, se la ha de Pitágoras. ¿Cómo ha crecido el sector financiero aquí? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido el sector inmobiliario aquí? ¿Cómo es posible también que un capital que gana menos que yo, y hasta un general hace un momento, tenga gipetas, tiene casas, yates, de lujo y villas. Y un pobre maestro, con la cooperativa, que puede comprar un carrito, fíjate bien. Entonces, debemos estar claros que estamos ante una situación difícil porque la clase política que nos ha dirigido y más las autoridades judiciales están al servicio de la criminalidad y la delincuencia. Eso es la realidad en el fondo. Aquí Esa es la llamada más importante que yo he recibido en este programa Y está acorde con lo que yo estoy analizando Todo esto se orquesta porque todo esto es jefe militar y demás Cercanos a César, Emilio Peralta, César el abusador Han vivido del narcotráfico Yo recuerdo que el padre Moncho vino aquí y me dijo que lo llevaron a bendecir una casa De un coronel y que cuando él llegó con esa, con esa figura jerárquica importante de la iglesia, y él preguntó, ¿y quién vive aquí en esta casa que cuesta 70 millones de pesos como mínimo? Y le dijeron, soy aquí, yo soy yo el coronel. Y que el padre Moncho le dijo, ¿y cómo te consiguió eso, coronel? Y le dijo, trabajando. El padre Moncho se fue y no hizo la bendición, no, yo no voy a decir nada aquí, para que ustedes vean. Entonces, ¿quieren ver cómo está establecido el sistema mafioso en este país? Aquí hubo un abogado que hizo una decisión, una denuncia puntual, para poner un ejemplo. Junior Ramírez. Él dijo dentro de la denuncia que hizo, además de la mafia que operaba en la ONSA, que ha seguido operando igual. Él murió de más. Por eso que no se puede hablar de esos temas aquí, porque... Ya yo estoy hablando porque eso lo sabe todo el mundo. Y lo que yo estoy diciendo lo dice Carlos Rubio todos los días. Vayan a su cuenta y ustedes lo verán. Carlos Martínez, Carlos Rubio Martínez. Vayan a su cuenta y usted va a ver que ese es el joven que, que se tiró todo esto encima. Y por tirarse todo eso encima tuvo que irse, a esconderse. Y estar viviendo de los medios de internet y las donaciones que le hacen. Porque prácticamente estaba muerto si se quedaba en el país. Dice Carlos Martínez que fue donde Jean Alain Rodríguez solicitándole protección que ni lo dieron protección, que él salió de ahí para su casa igual, y que por el contrario, a partir de ahí, le admitió que se cuidara. Ya ustedes sabrán cómo está este país. Usted va ante la autoridad a buscar protección y encuentra la muerte. Entonces, entonces uno no lo entiende esto. Y escuchen bien lo más importante. Después de esta llamadita le digo, buenas noches. Buenas sí, Buenas noches. Eh, sí, un poquito más el retorno. Se cayó esa llamadita. Esta es la perla más importante. Entonces, los equipos de investigación dijo que César estaba en su apartamento y que le avisaron dos días antes, pero entonces esta es la perla más linda. Tome este título aquí, que no es cualquiera, el título solamente, no es cualquiera que lo está diciendo. Lo está diciendo El almirante Sigfrido, no, no, no, ¿qué es esto aquí arriba? ¿Qué pasó, camarógrafo? Está borracho hoy. Ahora, ahora estamos promoviendo a Temo gratis ahí. Vamos arriba, vamos arriba. Esto aquí, no, no, él el, el, el, míralo ahí, el cuadro, del título. Pero quita eso rápido, ahí está. Dios santo, ahí está, puede tomarlo ahí. El director del Departamento Nacional de Investigaciones Almirante Sigfrido Pared Pérez, venga para seguir leyendo. Desconoce si César Emilio Peralta salió del país Pero escuchen lo que él dice Eso no le está diciendo, eso es el 23 de agosto ¿eh? Estamos hoy a cuánto 23. Ah, ja, ja, ja, ja. A ver, miren esto Lo que él dice aquí, esta perla es la que más me gusta Ese príncipe que está ahí Ese Que es César Emilio Peralta Miren cómo viste ese hombre 16 discotecas. 10 apartamentos, como 15 torres, como 10 villas, como si o el club. Bueno, yo le conté a ustedes aquí ayer, dice ese señor Sigfrido Pared Pérez que debiera darle vergüenza hablar ante el país todo esto, porque esto le echa una vaina peor todavía. Le voy a leer, vamos a leer, póngale eso nada más para hacerle la simple lectura a utilizar esto por la el director si quiere puede dejar el director del Departamento Nacional de Investigación Almirante Sifrido Pared Pérez dijo que desde hace cuatro o cinco años que las autoridades del país tenían conocimiento de las operaciones de, de la organización de ese servicio y Tania César el Abusador y que hace un año la DEA y el FBI se interesaron por el caso hace un año dice él ¿Qué dije yo ahorita? Que hace un año estaban montando el operativo con la DEA, ¿verdad? Y el FBI, parece que yo estoy comiendo donde se guisa, ¿verdad? Sin embargo, Sifrido Pérez dijo en una investigación abierta y que se desconoce si César Peralta salió del país. Dice que el DDI no participó en esta operación y que la misma Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas participaron pero que solamente le dieron apoyo y entonces este hombre es capaz de decir que, que este hombre tiene fuera del país tres o cuatro años y que no se sabe de su paradero explíqueme eso señor Cifrido Párez Pérez puede venir aquí qué perla esta pero entonces dice que estaba montado el operativo y que él estaba en su apartamento y que dos días antes le avisaron a quién le creo no lo digo yo lo dice el abogado de Octavio Dotel el video que yo le puse aquí a ustedes no sé si lo tenemos señor director cuando él expresa que a César Emilio Peralta le avisaron un día antes o dos días antes del operativo que se estaba haciendo en su contra y que él lo conocía ya y que hace un año o sea que si el FBI y la DEA no participa, no se agarra nunca esta red y sigue operando 20 años más <ríe> ay Lola ¡Qué perla, dando palos a ciegas, y eso es una demostración de que el procurador se desesperó este muchacho que no, no le dio protección, que tuvo que salir del país, yo se lo puse a ustedes en un video ayer, antes de ayer a Carlos Martínez aquí lo que él dijo y los grandes capos han estado protegidos en este país siempre por los mandos militares la muestra de eso es que Figueroa Agosto era segundo teniente, primer teniente asimilado y su hermano primer teniente ¿Eh? buenas noches sí, la foto que te mandé. perfecto ¿Eh? no voy a decir más nada lo voy a dejar ahí ¿A quién le creo? ¿Y a quién acude el dominicano? Esa red de narcotráfico que con bombos y platillos este año operando, Usted sabe qué va a pasar? Que ahora mismo lo que se está discutiendo, ¿cuál va a ser el capo que va a sustituir a César Emilio Peralta? ¿Ustedes saben la vinculación? El RICIC, esto, ¿ustedes no sabían que el RICIC este tenía una gallera frente a la Procuraduría donde estaba viviendo? Este que lo agarraron, que fue un, un reguero de muertos y que lo acusaron, un cargamento de droga y la, la cuestión de paya. Que hay, que, hay que comenzar a pensar, como lo hago yo cuando hago ese ejercicio aquí, Florian Félix cuando lo agarran y la madera y que lo matan, y siguió operando su red de narcotráfico desde la Najayo. Figueroa Agosto y toda su red, que después... Fíjense que las dos figuras que agarran principales aquí, en Quirino Paulino, cumple 10 años y se lo lleva afuera porque nuestra justicia no es capaz ni siquiera de mantener vivo a un campo de eso, una cárcel de esta. Escuche bien: en Quirino Paulino hace 10 años, cumple 10 años en los Estados Unidos de prisión, hace la madre allá y viene aquí y le devuelve todos su bienes y le dan cédula. Lo recibe un guardia aquí en el aeropuerto que dice: No viene esposado y no viene su vuelo privado en un vuelo comercial y le da su cero dice comerciante. ¿Qué pasó con Toño Leña? Lo mismo, a nivel internacional lo tienen que agarrar fuera para hacer alguna eh, eh, remembranza de las cadenas estas. Estoy mencionando solamente algunos de esa gran red de capos que ha vivido aquí ¿cómo se descubre la presencia aquí de Willy Falcondo en otrora el capo más grande el narcotraficante más grande que ha pisado en 1975 operaba aquí en República Dominicana y Latinoamérica Sus socio, yo lo repetí ayer lo condenaron en Estados Unidos a, a 200 años y él llegó por delatar esa red a un negocio. ¿Y usted sabe cómo se descubrió aquí? Porque una periodista lo vio y lo descubrió. Y ese hombre tenía cédula y residencia dominicana.